Anuel A casi termina sin su peluquín tras llevarse tremendo susto en el escenario El cantante puertorriqueño vivió uno de los momentos más incómodos durante una de sus presentaciones cuando su peluquín voló por los aires los hechos quedaron registrados en un video que se publicó en diferentes redes sociales, dejando en evidencia cómo Anuel A. fue afectado por una gran cantidad de humo en su rostro como parte del show, sin imaginar que afectaría también su peluquín. El cantante se mostró muy emocionado, cuando se acercó al público su peluquín hizo su aparición dejando al artista sorprendido por el incidente que provocó uno de los artefactos. El video compartido en Instagram del programa de Univision El Gordo y La Flaca, tuvo muchas reacciones y comentarios de parte de los usuarios. Pobre Peluquín se salvó por un pelito, gracias a Dios fue humo y no pirotecnia, porque la historia sería otra, se quedó Calvin Klein, es totalmente calvo Noel, son algunos de los comentarios. Pese al incidente el artista de 30 años, continuó cantando mientras su gorra salió por los aires. Anuel solo se acomodó el cabello para asegurarse de no haber quedado calvo en plena prestación.